Romeo Santos fue papá de dos nuevos bebés. El rey de la bachata realizó un posteo muy especial en sus redes sociales en el que mostró la primera foto de su segundo hijo y de su último disco, Utopía. Mira la imagen, en la nota. En enero trascendió que Romeo Santos esperaba su segundo hijo. Sin embargo, en aquel momento el cantante se llamó al silencio y no confirmó la noticia. Luego de unos meses de hermetismo y misterio, el rey de la bachata finalmente decidió gritar a los cuatro vientos que fue padre junto a su mujer, con quien está en pareja hace 10 años. En Instagram compartió los piecitos de su bebé, que sería un varón. Pero esa no fue la única buena noticia que se ve en el posteo. Romeo Santos aprovechó el nacimiento de su hijito para compartir el otro bebé que llegó a su vida, su nuevo disco, que lleva como título Utopía.